Buenos días amigos y amigas de la Hora de Urlingam, aquí estamos de vuelta en una mañanita, en un viernes viernes 20, 20 de mayo, este, bastante frío, estamos acá con el amigo Lucas Sens en Filosofía en Construcción, la tercera temporada y esta es la, en, la entrega número 36, eh, buen día Lucas, ¿cómo andás? Buen día Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo bien, fue tu día hoy? Bien. Porque él viene de clase, viene de dar clase, este, viene de trabajar. Este, mirá, mirá, aprendé Kogan, que viene de trabajar. <risa> este, Viene de trabajar, ¿cómo ha sido tu día hoy? Oh, bien, por suerte arranqué tempranito, siete y media de la mañana, la primera clase, que cuesta ahí. Ir, ir activándola claro eh, Y después, bueno, y de ahí corriendo a otra escuela, pero, pero bien. ¿Vienen bien descansados los chicos o es por el hecho que todos son medio sonámbulos, no? Y hay de todo, hay de, hay todo. de todo. ¿no? Sí, no, de... Hay de pero ni, ni los adultos venimos bien descansados. No, no, no, no imagínate está, bien. Los, está bien, Imagínate pero... los chicos, ¿no? Claro, y... que hay que darles y darles. ¿Qué le va a hacer? Pues así. Bueno, eh, decime por dónde vamos eh, a transitar hoy. Vi lo que me mandaste. ¿Lo eh, viste? El, ¿Lo leíste? el título el individuo no existe. A decir, Yo todavía el texto está te puesto en el diario y está, todavía no lo subí en la web, pero le iba a consultar a él luego, después que terminemos esto, qué imagen le iba a poner. Ah, es una buena pregunta. Yo el, pensaba poner un te, una frase esa que pongo yo en plano negro con letra que dice, vos no existís. Una cosa así. <risa> eso va a poner, vos no existís. Está, eh, está buena, eh, me gusta. Me gusta la, así eh, para que la, la gente abre, abre la página y dice de pronto vos no existís. Vos no existís. Me, es que me, me está insultando el diario? Claro, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿La hora está así ahora? y bueno, está peor. Eh, <risa> Se Escucha, enojó la hora, está... está claro, está. estamos... Sí, sí, sí, se hundió, se fue al pasto y como todo se va al pasto, ¿por qué no nosotros? Claro, y sí, porque es el único que se mantiene en, yo digo estoy cabales. Quiero ser disruptivo, quiero a pudrirla, digo. Bueno, vos ya sabés que lo hago habitualmente. Sí, sí, lo no, sé. Sí, <risa> tampoco hace falta... Que te pongas más todavía. Contale Pero. a la gente, hablale a esa, a esa cámara... Y contarle a la gente por dónde andamos. Bueno, básicamente ya lo, lo adelantó Marcelo el título de la nota de la hora de Urlingan de este mes. No sé cuándo va a estar siendo entregado. La el semana discurado. que viene. La semana que viene ya va, va a llegar, eh, igual ya está en, en la web, pues Marcelo, sí. un segundo y ya ¡pum! te lo, te lo sube ahí. Mm. Un verdadero, un grande Marcelo, ahí siempre, siempre atento. Aunque le manden los mails a, a cualquier hora, eso. Yo no tengo no. problema. Marcelo siempre está ahí para mandar y, y subir. Es, eso es, está muy es bien. Es un puerto abierto es la hora de Birmingham. Vos podés ar, este, ar, a, como dice, atracar y, este, y engancharte en el muelle cuando quieras. El paro está aprendido, así que vos. vos eh, bueno, el título de la nota se llama El individuo no existe. Eh, que en realidad el título surgió acá, surgió en el programa anterior de filosofía en construcción. Mira, a mí no, no me hagas cargo de, de las cosas que... Te hago que cargo a vos porque... No, a mí me encantó, ¿eh? Yo me, me hago cargo de que... Dije, qué buen título, ¿no? Mm. ¿Y por dónde, por dónde trata la nota? Bueno, básicamente es un poco... Estamos jugando, estamos discutiendo con esa idea tan, tan extendida y tan habitual y tan de sentido común que tenemos, básicamente, de que somos individuos. ¿Y por qué? Porque cuando pensamos la, la palabra individuo, y, y la nota arranca un poco con la etimología, ¿no? Eh, tiene un origen latín que viene de aquello que es indivisible, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo individual? Bueno, es aquello que ya no se puede desarmar, ya no se puede separar, ya no se puede dividir. Es como el punto mínimo, el punto, el punto cero, ¿no? que, que defiendan una cosa básicamente excepto, Cuando, excepto para ya que el destripador que te puede dividir con pero y te, te, bueno pero llega un punto en que eh, en que lo lugar. Te, divide, te divide tanto que dejas de ser vos mismo no claro ahí perdés, perderías tu, tu individualidad no es más hay, hay una hay una paradoja famosa que es la, la paradoja de Teseo que, que cuentan lo, los griegos esto no está en la nota, pero, pero me, él me tiró el pie. Aporta. Po, sí, ponga, pongamos que aporte, esperemos que, a andar por que aporte, ramos. ¿no? Sí. Básicamente, pero bueno, cuenta el, cuentan que están armando, ¿no? Están armando o están un, fa fabricando un barco, ¿no? Y que, eh, el, es el barco de Teseo, ¿no? Y que cada vez que se rompe una parte, bueno, se reemplaza por otra y sigue siendo el mismo barco, ¿no? ¿Pero qué pasaría si eh, del barco de Teseo se, eh, se cambian todas las partes del barco? ¿Sigue siendo el mismo barco No. o, o, o perdió su existencia individual? Es una nueva versión, es, es, porque sigue entonces, siendo el barco que Teseo quiere con otro formato. Eh, ¿Pero entonces es el mismo barco o no es el mismo barco? No es el mismo barco. Porque una nueva versión significa que hay una vieja versión, o sea que es como una, Cada, una versión mejorada. Entonces es otra cosa. Eh, Podríamos, eh, pos, decir. Eh, podríamos decir que es otra cosa, pero que sigue... A ver, es una modificación de una cosa inicial, de un punto cero. Eso no, es, eso no sería aplicable a una persona, porque si no legalmente un criminal te dice «Ah, yo cometí esos delitos cuando tenía eh, 20 años, pero ahora que tengo 60 estoy totalmente arrepentido, soy otro». Bueno no sería no sé, ser, y no sería de hecho no, no es algo que no, no pase no o pasa, cuando, pasa y, como argumentativo pasa como argumentativo Pero los jueces o, te dicen mira discúlpame te estamos jugando por aquello que hiciste está, está muy bien pero decir bueno estaba pero vos sos Juan Carlos Tarcatraca, número de documento, traca es, estamos contra, contra vos. Claro, es como cuando una persona pero en un pensé... estado de, de, de emoción violenta, de, de situación traumática, y dice, bueno, no era yo, ¿no? Claro, mismo, ¿no? Entonces, actué de esa manera, pero por, por la situación, por, por el contexto, por una, una explosión emocional, entonces no era yo, no estaba en mi control, ¿no? No tiene no. nada que ver con esa otra frase que dicen, no soy yo, no sos vos, soy yo. <risa> Eso es otro territorio. Es otra cosa. La cuestión es que estamos problematizando un poco la, la idea de individuo, ¿no? Mm. ¿Y por qué la, la problematizamos? Bueno, porque decía esto, que, que el individuo es aquello que, que no se puede separar, aquello indivisible, aquel punto cero, ¿no? Y que para nosotros eh, identificamos al individuo, bueno, con cada. Justamente con cada persona en particular, ¿no? Marcelo, Lucas, Juan, Pepe, Fulanito. Hay una cuestión con todo eso, ¿no? Es que cuando pensamos al individuo, justamente eh, lo, la existencia individual la pensamos de forma aislada. Y para definir un individuo, lo definimos siempre en contra de otra cosa. Digo, el individuo es, eh, es la unicidad, lo único, lo uno frente a lo múltiple, ¿no? ¿Qué es lo que me separa de todo lo demás? Lo individual. El problema, o uno de los grandes problemas de, si se quiere, toda la, la filosofía y toda la, la filosofía política de, de la modernidad para acá, es que bueno, el, el individuo se ha, se ha asociado justamente a lo que es la, la, la conciencia individual, ¿no? el famoso ego o el famoso yo, del que, claro. del que hablamos tanto, ¿no? que el, el famoso eh, pienso lo que existo, el yo, yo pienso yo soy, pero que también podríamos decir en el en el homo economicus que somos, en este hombre de, de, la, de la economía eh, de, de esta sociedad, eh, somos el, el yo vendo, el yo produzco, el, el yo trabajo, ¿no? el yo consumo, el yo el, el yo produzco, etc. Uh -huh. Siempre está la primacía del yo. Y toda la política, si se quiere, moderna se ha constituido nuestras sociedades eh, liberales se han constituido justamente poniendo a ese individuo, a ese sujeto, como el punto, el punto cero, el fundamento de la realidad, tanto, en, si se quiere, en metafísica, como de la realidad política. ¿no? Es decir, el, el ser individual ha sido ubicado justamente como centro de toda la realidad. ¿Y cuál es el problemita de todo eso, Marcelo? De, yo te Unos cuantos. Yo te estoy, yo te estoy escuchando, pero vine acá para aprender. Bueno. <risa> entonces esperemos que, que se aprenda. Y lo miro esperemos serio. que se aprenda, que aprendamos algo. Mira, y lo miro serio, así como diciendo. Estoy, estoy eh, tipo mero, estoy acá para aprender hoy. <risa> bueno, eh, el, el problema, básicamente, es. Eh, el, como decimos siempre, ¿no? la, la existencia que, que llevamos, ¿no? Es decir, nosotros eh, vivimos claramente en un mundo, en eh, una sociedad, en una estructura donde constantemente se pone énfasis ¿no? en, en la idea de individuo como, como centro y se rechaza, en, en este caso se rechaza lo colectivo como aquello que limita o como aquello que reprime o como aquello que somete a, al individuo, ¿no? Está planteado como una, una, una guerra dialéctica, ¿no? Entre el individuo y lo colectivo, donde para muchas corrientes de pensamiento, las que digamos, implican el, el liberalismo en sus múltiples, en sus múltiples formas, ¿no? El individuo siempre está por encima de, de lo colectivo. Y vivimos, y en eso traje al, al nuestro coreano, eh, lo, lo traje a nuestro coreano. Es un capo el coreano ese, había un Chulham, ¿no? Que justamente habla, eh, en, habla mucho sobre el tema del individualismo, ¿no? sobre esta idea de, de donde todo se centra alrededor de, de, de yo individuo, ¿no? Y las cosas me pasan a mí porque, eh, porque yo soy, ¿no? Y el, las políticas funcionan de una manera porque me afectan a mí, o la economía funciona de una manera porque me afectan a mí, y todo lo juzgo desde mi eh, individualidad. Pero justamente hay algo que eh, él, él observa mucho en nuestra sociedad contemporánea, que es el, el fenómeno del narcisismo. Digo, ¿Qué es un narcisista? El, el narcisista es como el, el, el individuo egoísta, pero en su máxima expresión. El narcisista es aquel que constantemente eh, se está exponiendo a sí mismo, está mostrando su, ¿no? su belleza, su inteligencia, su mejor cara, su, su, su sabiduría, su sagacidad... Que, que es el mejor en todo. Algo, alguien como yo, por ejemplo. Alguien como... Que, que, constan, que constantemente... Bueno, se, se jacta ¿no? de, de su superioridad y, y, y está constantemente en esa actitud de, de muestra de, de, de, de, digamos, su, su individualidad. ¿no? Pero hay algo muy interesante ¿no? eh, y de, de esta sociedad narcisista en la que constantemente no, nos estamos mostrando no y que constantemente nos queremos mostrar como individuos, como nuestra marca personal, sí. ¿no? que en realidad eh, eh, implica un, un reverso, porque la, la crisis del, individu del individuo, la crisis del individualismo, es esa necesidad ¿no? constante de estar eh, justamente sobrecompensando ¿no? nuestro yo debilitado. Es decir, nos tenemos que mostrar constantemente como los mejores, los más bellos, los que tienen más seguidores y más likes y más compartidas y, y, y más somos los más exitosos, y los más triunfadores, porque en realidad necesitamos justamente llenar un, un, un vacío, básicamente una falta que es en realidad inherente a, a todo ser humano. ¿no? Es decir, en nuestra, nuestra sociedad individualista justamente ¿no? pregona constantemente al, al, al individuo ¿no? como, como a, a aquello, eh, no solo lo más importante, ¿no? sino lo, casi que lo, lo único que existe, ¿no? porque en el fondo eh, hay, un, hay un abismo, ¿no? un, un lugar faltante, un lugar vacío, que no se atreve a llenar. Y podríamos decir, eh, yendo quizás a, a, a, bueno, a otros pensadores, quizás eh, posmodernos tal vez, que ese lugar vacío es el lugar del otro. ¿no? Es decir, constantemente nos tenemos que mostrar como eh, en nuestros aires de superioridad, porque en realidad lo que queremos tapar, lo que queremos ocultar es esa otra edad que también nos constituye. Entonces, ¿qué, qué sucede ¿no? en, el, en el, el individuo contemporáneo? Todo el tiempo está eh, justamente mostrándose a sí mismo y buscando ¿no? esa valorización del otro, pero sin aceptar que la busca. ¿no? Es decir, todo el tiempo nos, nos queremos mostrar, todo el tiempo queremos ser los mejores sin... Eh, sin asumir que en realidad lo que nos está faltando es justamente ese, ese lazo con el otro. Hay una. Me, me, por otro lado, te hago sí. un paréntesis. Leí en la nota, me parece Foucault. Ah, ahí? sí, ahora lo. Ahí, sí, es una, una ensalada, eh, lo, lo... Te das cuenta. Lo, lo te pasa... das cuenta que para eso estoy acá. La verdad es que es, es, es Porque, es, yo, soy superior, porque no, yo soy superior. Yo no, soy no. superior. Miren qué cuerpo esbelto que tengo. Que no tengo. Trabajado en los mejores gimnasios. ¿No lo cree? Sí. Bueno. Yo tampoco eh, no, Sí, pen... sí, te digo sí, está, La verdad, también eh, incluye, Incluyo a, a Foucault la nota eh, En realidad es una, un poco Una ensalada lo que hice no ¿Pero por qué? Porque eran Muchos Lo que pasa es que vos tenés parantes. alma murguera Y entonces Popo lo rí. que haces es un Popo salpicón, salpicón Popo El rí. típico salpicón De murga montevideana Es De todo ahí este, Un poquitito y vemos en ese salpicón mirá cómo te agarro por la vertiente digo todo lo que vos contás yo lo acepto que esas cosas suceden <risa> Qué bueno eh, que suceden estoy totalmente de acuerdo lo que vengo a sumar como eh, perspectiva para también seguir mirando es que me parece que por un lado hay gente que sabe que por ejemplo hizo el tema de las selfies las selfies sin fin yo a todo el mundo le pregunto che cuántas de esas fotografías que te sacaste has impreso y le has puesto un marco porque te interesa. La mayoría de las, de las personas en un 100% me dicen ninguna, imprimí, no me interesó en el fondo. Como yo tengo la foto, yo he visto en tu casa que vos tenés fotos que vos seleccionás de situaciones, yo también en la mía, con mis hijos, familia, eh, adoro fotos de donde aparezca mi padre o mi madre, cosas que te relacionan. Por otro lado está la persona que se ve provocada a que eso le pase y que se lo proponen, ¿no es cierto? Mm. El hecho de de repente alguien que pueda destacarse o lo que fuera, entonces dice no, pero acá todos estos unos negros, uno giles, el que vale sos vos. El tipo por ahí, ¿qué pasa en esa situación? O la persona, hombre, mujer, que sea una persona. Vamos a hablar de persona porque medio lo otro es este limitante, como digo yo. Persona es persona y punto en todo el universo, eh, tiene el libre albedrío. Entonces, en ese libre albedrío puede decidir, paso uno, cómo dosifico esto, porque está bueno la cuestión individualista y está buena hasta en un punto la cuestión narcisista de cómo se siente el tipo cuando realmente sabe sobre algo. Luego tiene que tomar la decisión de cómo lo dosifica para no anular el colectivo, sino para decir, estas habilidades que yo tengo, las entrego al resto. Entonces, esta, esta es como un ida y vuelta, es como una dosis de veneno, es decir, el oxígeno eh, que nosotros respiramos es el combustible, este, el, el gas más combustible que hay en, el, en la naturaleza. Nos oxida, nos hace pelota, pero resulta que sin eso no podemos vivir, ¿entendés? si vas a estar todo el día tomando alcohol, te vas a morir, podés tomar un poquitito, ¿entendés? O sea, hay toda una graduación, pero está el libre albedrío donde vos decidís hasta cuándo, dónde le pongo un freno, dónde esto ya empieza a ser ridículo, dónde es ridículo que yo me ponga por encima de todo el mundo, ¿entendés? Está bueno que digas, bueno, tengo una habilidad, la reconozco, me encanta, gozo, hago con esto, en ciencia, en técnica, en el arte, en lo que vos quieras, pero decir, ¿cuál es mi freno? ¿Cuál es mi freno? ¿Hasta dónde lo puedo poner? Porque lo que no puedes hacer, me parece a mí, es una opinión particular: que hay cosas que son de la, de la condición humana, que no, no las puedes negar, le suceden. El inter yo siempre digo sobre el capitalismo, yo no lo discuto más a capitalismo. Yo digo que capitalismo va a existir siempre, no lo vas a poder voltear. El tema es el intercambio, porque es ahí también donde uno dice: no, mis cosas valen más que la de él, o sea. Él vale más que el otro. Pero ¿qué pasa si el tipo dice no, hagamos un intercambio justo porque vos necesitas vivir y yo no te quiero oprimir? Es decir, va a existir capitalismo porque le van a dar valor a las cosas porque las necesitan para su uso y su consumo pero no va a estar la figura del león. O sea, yo me quedo con todo, me quedo con lo que trajo y con él también. ¿Entendés? El tema central es el intercambio para mí. Siempre sí. ha sido eso. Cuando el intercambio es parejo, las personas fructifican, los pueblos avanzan, culturalmente se conocen porque entienden que bueno, que él me dio esto, pero también me ayudó en lo otro. Este, eso es lo que yo digo. Trabajemos sobre reconocer que estamos rodeados de pequeñas dosis de veneno, pero que las cosas si suceden, no suceden, por una cosa etérea que está ahí. Ah, el liberalismo, el neoliberalismo. No, estás vos como persona Tomando decisiones a veces horribles y otras veces muy acertadas, pero depende de tu decisión. Totalmente, ¿Qué vas a y hacer? esa es la, la, la responsabilidad Pero no es que está, porque es una cosa etérea, ahí el neoliberalismo te claro, ataca. Es, no, es, no, es, sos vos que tomas claro, una decisión. Claro, ahí, ahí es algo fundamental, de hecho. Yo entonces eso. entonces y, no existe es... el individuo, porque él existe cuando piensa, como dijo aquel hombre, sí. pienso lo existe, mira como lo reventé. Claro, el tema es que no es justamente... Como me encanta. Yo, la verdad, te agradezco todo esto, <risa> pero, pero sigue hablando. Claro, es que en realidad es, es no es etéreo, pero ¿en, en qué sentido? Como, como el individuo, ¿no? Digo, si uno piensa el individuo como algo etéreo, como algo abstracto que está por ahí en, un, en el reino de las ideas y va flotando por las cosas y decide... Claro está pensando justamente en un individuo que no existe. Muy bien, Ahí. muy bien. Me, me, así, hasta acá, hasta el cogote. Eso, eso que uno dice, es, es cierto, ¿no? A veces se, se cae, digo, el, el individuo tiene que ver con esto de esencializar, ¿no? El individuo es de una manera, hace esto y punto, ¿no? Entonces se cae también eso, de plantear el liberalismo como algo etéreo o, o, o cualquier otra ideología como algo etéreo. Y en realidad... Todo lo contrario, son cosas que, que están en la, en la vía práctica, porque es justamente lo que gobierna en buena parte de nuestras decisiones. Claro. A, a, ¿A qué voy con esto? Bueno, que el, que el individuo no existe justamente como eh, un punto cero, como algo, eh, como algo abstracto, sino que el individuo está caído y está caído en un mundo de significados, de normas, de reglas, de lenguaje, ¿no? En, un nombre, en un mundo que ya está como bueno previamente escrito. no Nosotros llegamos al mundo justamente mediados por un otro, por un gran otro que nos inserta en esta comunidad. E insertarnos en esta comunidad es insertarnos en un mundo de significados que nosotros nos van, nos van formando eso. y nos va, nos va construyendo eh, en tanto seres lingüísticos. Las ideologías no son algo etéreo que están flotando, y que uno va por la vida, tipo, bueno, hoy voy a ser peronista y mañana me paso al, al liberalismo. no oh, pero mira que el peronismo también es liberal, bueno, lo junto, bueno, pero no, uno no va por la vida eligiendo ideologías como si eligiera productos de supermercado. Me voy a hacer anarco cristiano. <risa> Chao, una cosa así. <risa> sino que en realidad eh, uno eh, es, es al revés. Eh, uno no va a decidir ideologías, sino que decide porque ya tiene una ideología está dentro de, de un marco ideológico ¿no? eh, porque justamente lo que lo que está primero es ese mundo de, de significados eh, ese contacto con un otro que, que nos da sentido y nos da, y nos, da eh, eh, no, nos da sentido del, en el mundo claro. eh, que es un buen tema que eh, quizás trate, trate el mes que viene pero el de de ideología justamente eh, con otro, otro filósofo muy picante y. y, y también actual. ¿Cuál? Que es sec ¿no? ¿Quién? Cisek. Eh, ¿Sisek? Sí. Mucho el, gusto. El, Después me lo presentás bien porque. El, el, el, el, el esloveno, ¿no? Eh, que es esloveno. se puedo interrumpir? Eh, bueno. Viste que en la historia. Lo hago cortito. Dale. Eh, y tiene que ver con, el, con siempre con el individuo no existe. En la historia. Es decir, siempre nosotros, no, sí. se, no importa que se, se cayó. Una, se la se, muerte. se, se, se suicidó. ¿Qué haces, Nacho? Buen día, pues me cerrás la puerta. Gracias. Eh, si sos tan amable, si quiere. Eh, <risa> eh, en historia habitualmente nos enseñado una historia donde todos los héroes estaban eh, en una. Como, como, como en una estatua. Mm. Y entonces decían, no, nos contaban, y me convencieron a mí de eso, de que nos lo enseñaban a propósito para que, para que el, ese individuo, ese, en su en no existencia, ante esa historia de mármol y de acero, dijera, es imposible ser enerve héroe para la patria, es imposible luchar por la libertad como hizo San Martín, o Artigas, mm. o O'Higgins o no sé qué. Y entonces lograron bajarlo, la revisión histórica, y transformarlo en de carne y hueso, donde vos te podés eh, eh, apropiar, y también autoexaminarte, y ahí puede ser que dejes de existir que, que empieces a existir un poco más. Sí. Entonces yo dije, ¿no será que con el neoliberalismo han construido, y no nos hemos dado cuenta, una estatua también de mármol y de acero, a la cual nosotros no hay forma que podamos acceder a destruirla, y a decir, esto en realidad, en la que no existís, sos vos, y lo que existen, son eh, decisiones individuales, como por ejemplo, yo lo digo, es decir, la decisión y las responsabilidades del expresidente Macri al endeudarnos. Es decir, en él, hecho carne, aparece el, todas esas ideas, él ya no es intocable, mm. ¿entendés? Pero luego yo y él, con, con esas ideas, hizo que nosotros no existiera ni mi nieta ni nada por un montón de cosas lo pongo como un agregado un colateral ahora vos seguís tu camino <risa> <risa> está bien, está bien, está bien. Eh, yo creo que sí que el, el liberalismo ha, eh, ha establecido sus, sus estatuas de, de mármol de, eh, y creo que en parte una de esas estatuas o grandes estatuas de, de mármol del, del liberalismo, ese, es el individuo, justamente. no El individuo se ha constituido como esa especie de, de, de héroe y de, de, de ideal, no ese ideal de, del yo que quiere ser eh, individuo, que no quiere depender de nadie, que quiere valerse por sí mismo. no Y, que, y quiere que y, eso sea pétreo, o sea que no se pueda modificar. Y que no se pueda modificar, ¿no? y está eh, y, y la ideología individualista eh, en ese sentido de que todo aquello que va en contra de, de, del interés del individuo pasa a ser ¿no? asociado directamente al totalitarismo, a la dictadura, ¿no? a, y a la, a, a la, al robo frente al individuo. Pero justamente, ¿no? yo antes hablaba también de de, de Chulhan, que hablaba del narcisismo. Pero yo decía esto, el narcisismo lo que encubre es un individuo que se pretende dueño de sí mismo pero que está debilitado. Y no es que está debilitado eh, por un error, sino porque la, la propia constitución de, de cualquier individuo es imposible de separar justamente de, de, de, de su condicionante. Esto decía, nosotros no somos eh, entidades flotando en, en, en un mundo, sino que estamos caídos en un mundo donde recibimos significados, donde somos moldeados, educados, criados, conformados a través de un lenguaje. Y en realidad lo que plantea un poco la, la nota, como en... En, en, en, su, en su avance, es que la idea de individuo, justamente, el individuo no existe porque en realidad la idea de individuo es una idea, es una estatua de mármol, es un, un ídolo, si se quiere, eh, que está construido eh, políticamente, socialmente, culturalmente. Por eso eh, traía ahí la, la presencia de, de Foucault, ¿no? Pues básicamente Foucault cuando habla del individuo lo piensa justamente como una producción del poder, es decir, eh, nuestra idea de individualidad es básicamente formada por una serie de mecanismos de eh, órdenes y de disciplinamientos que constituyen eso que nosotros consideramos el, el conocimiento de sí y el, el, el autoconocimiento, pero que en realidad tiene que ver con una, est una estrategia, una, una forma en que el poder se aplica sobre los cuerpos. Él, digamos, ¿qué, ¿qué plantearía? Bueno, existen los cuerpos, el poder moldea los cuerpos para convertirlos en individuos, y cuando nos eh, formamos como individuos dentro de esta sociedad, de pronto dentro de la idea de individuo aparecen otras cuestiones, mucho más eh, no? como que vienen en el combo, de pronto, ¿no? La, la, la cuestión de la decisión individual, la cuestión del, del, de la propiedad privada, la cuestión del mérito propio, ¿no? eh, todas ideas que forman parte justamente de una construcción ¿no? eh, que es la, la del individuo moderno. Y ahí, el, en realidad, un poco ese sujeto que, que se cree individual, que se cree libre, que se cree que llegó, de pronto apareció y, y, y está por encima de lo colectivo. No es más justamente que un sujeto sujetado, eso es, es una expresión que se utiliza mucho, ¿no? El sujeto está sujetado justamente a una estructura de, de poder que le da ese lugar de individuo y que al mismo tiempo también lo, lo configura hacia adentro, porque, es, porque el, el, el individualismo se vuelve un mandato. Y eso, ah. es, fu eso es fundamental también, porque eh, no solo, eh, digamos, sí. eh, el, el, mm. no solo es que. Yo digo esto de el, el individuo no existe, porque el, el individuo es, ante todo, ¿no? eh, una creación de, del otro. ¿no? El, el, el otro es el que da al individuo y no el individuo crea al otro, por un lado. No, no solo porque el, la idea de individuo es un producto, o la ideología individual, es un producto del poder, ¿no? sino también porque justamente... Eh, ese, ese individuo o ese supuesto individuo exaltado por eh, la, la sociedad en la que vivimos, la, la sociedad hiperconectada y, y del hiperconsumo ¿no? y eh, de, de la tecnología, no es más que justamente este, este efecto del, del, del poder. Nosotros creemos que, que somos individuos y en realidad somos sujetos sujetados a una, a una idea del individuo que está creada y que se vuelve un mandato. Por eso es que constantemente se nos está planteando como ideología social en la que todos estamos eh, y todos reproducimos esta idea de... Eh, todas estas frases que aparecen en la nota, como bueno, sé, sé tú mismo, sé tu propio dueño, sé tu jefe, ¿no? Hacete, hacete a vos mismo, todo depende de vos, ¿no? Eh, hasta esa frase como si yo puedo, los demás pueden, ¿no? Todas esas ideas son parte de un entramado ideológico que va conformando la, la idea del individuo. Que las tenemos todos, ¿por qué? Porque hemos sido criados dentro de, de ese juego de significantes. Y no es que nos podemos desprender de eso, no, ese es el, el otro que eh, nos, nos, ha, nos ha condicionado de esa manera y en ese juego que nos estamos moviendo. Eh, nosotros no, no podemos quitarnos, no podemos desprendernos de, de la idea, pero sí podemos justamente bueno eh, in, intentar, si se quiere, desde, desde dentro mismo de la idea, mostrar sus límites, mostrar sus problemas, ir, ir ensanchando ¿no? las la fronteras, superando la, eh, esos abismos que, que nos plantea un poco la, la trampa de la individualidad que lleva al extremo, ¿no? nos quiere hacer creer que somos eh, simplemente... Eh, los dueños de todo, ¿no? O sea, cada uno es dueño de sí mismo y que el otro pasa a ser simple, alguien a quien dominar, alguien a quien controlar, alguien a quien manipular, sí. pero sí. pierde su, su entidad. Sí, totalmente. Y además, este, por otra parte, eh, yo pensaba, digo, bueno, son trampas y baldosas flojas, como digo yo. Mm. Es como una vereda que vos vas caminando y, es, y vos sabés que hay un montón de baldosas flojas que si vos las pisás este, es tu voluntad porque vos sabés que hay baldosas flojas y tenés que prestar atención porque, es, porque hay algunas cosas esas que son ciertas pero de vuelta, es decir, no te podés exceder en eso mm. es cierto que vos podés de, realizar cosas, es cierto que este, podés ser tu propio dueño, tu propio jefe en caso de trabajo es, todo eso es cierto, lo que pasa es que lo que no podés ir es irte de mambo con cada una mm. de esas cosas, creértelas es decir, despreciar todo lo otro que te rodea. Es decir, suponete una situación económica. Eh, yo, tengo, yo tengo claro que las condiciones que se generan alrededor mío son las que me ayudan a mí, en forma individual, a salir adelante. Es decir, es ridículo que yo piense que puedo salir adelante estando siendo todo un cementerio. Es ridículo. Es decir, hasta, hasta rompe con básicas normas de economía política mm. y de economía lisa y llana. Es decir, pero sin embargo hay gente a la cual se la dice y dice, no, yo todo lo que tengo, lo tengo por la mía, a mí nunca nadie me dio nada. Eso no es cierto. Eso para, aparte es una mentira, porque el tipo, por más individualista que sea, si hizo cosas a no ser que las haya hecho a punta de cañón, robándole a las otras personas, las hizo en base a una interrelación con y, otras personas. Y, y, y, seguro que sí, pero no si lo tengo que hacer a punta de cañón, el, el arma seguramente no la creó él. Claro. Ni, ni, sí. ni todo no. el contexto que lo rodea. Claro. No, no, perdón, le interrumpo, ¿Sí? pero, ah. eh, Es decir, esto, ¿no? de quererse individuo y no ver todo lo que eh, sea la sociedad, el estado eh, nos rodea y nos, nos, nos provee. Entonces, a ver, para que tal persona le, le vaya bien individualmente en, en, en determinado negocio, digo, no solo tuvo que haber un montón de gente dispuesta a consumir, a comprar, y para eso tener que también la posibilidad totalmente. de poder comprar, sino que tiene que haber toda una serie de, de leyes de, de justicia, de marco legal, tiene que haber quienes protejan esas leyes, eh, tiene que haber condiciones económicas posibles para hacer eso, gente trabajando alrededor... Eh, de todo o sea, un poco. O sea, aunque vos hagas tu, tu propia... Eh, no importa, el emprendimiento de, de lo que sea, aunque vos hagas... No sé es tu propia comida. Ponele que vendés, no importa, vendés comida, ¿no? Pero, el emprendimiento cuando, de comida. pero tiene que aparecer otro que te compre. Tiene que aparecer otro que te compre. Tiene que, que, que aparecer otro que te dé insumo, materiales. Tiene que aparecer sí, otro no que es... te transporte. Totalmente. Para que pase todo eso, tiene que haber otros que también estén trabajando en, en diferentes áreas. Totalmente. Entonces, todo eso rompe con eh, con esa esa idea narcisista. Lo que pasa es que el, el otro siempre eh, es, es una herida, es traumático. Eh, siempre nos duele también la existencia del otro. Le duele a nuestro propio ego. Entonces buscamos la manera de poder llenar, siempre, ¿no? Poder llenar, eh, poder es, es, supurar esa falta, intentando siempre elevar ¿no? El, el, nuestra centrismo, Inclusive, nuestro inclusive esa, esa idea En la que estábamos hablando recién Sobre el tipo que dice yo me puedo Autoabastecer prácticamente Diciendo uh -huh. que él inventa la te de falta decir que inventó la realidad Que el resto uh -huh. no existe En algunos casos eh, En la mayoría de los casos Queda en la cuestión verbal Y en la cuestión cultural En otros casos deriva en violencia decir, va sí. hacia el nazismo O al microfascismo que uno lo ha visto en determinado deporte que no voy a nombrar, donde voy a decir, qué raro que ese deporte es el que sale y revienta trompadas los pibes a tal, a tal cosa, y uno sabe qué escuelita cultural hay ahí detrás. Es decir, en su formación, ¿no? Si sí, la culpa no la tiene el deporte, de ninguna manera, porque es un juego, el que sea, pero uno más o menos sabe que ha salido en la tele de manadas de jugadores de tal de tal deporte, reventando a tal persona porque la consideran inferior. Mm. ¿Entendés? Entonces, es, es un, eso es el delirio de alguien que lavó las cabezas, que en ese caso, como todos reaccionan igual negativamente, se les extirpó el yo. Uh -huh. Y entonces, claro que no son individuos. Es como si fuera una especie de secta donde uh -huh. hay un montón de cuerpos pero que mentalmente todos responden a un solo formato. Exactamente. Parecería, digo yo, eso es, más que eso, no voy a decir por los próximos 10 segundos. Está muy bien. Entonces es, es, como, volv bueno, es como volver a, a, a pensar siempre, ¿no? Eh, no hay individuos sin sociedad y no hay sociedad si no está hecha de individuos. La cuestión es siempre esto, ¿no? ¿Qué, qué idea de, del individuo se está, se construye, ¿no? Desde, nuestra, desde nuestro paradigma cultural y que es lo que queda dentro del individuo y lo que queda fuera del individuo. No en vano se habla ¿no? de, de una sociedad individualista, porque justamente el, la mayor cantidad de cosas que hacemos, que sentimos, que pensamos, que nos relacionamos, las hacemos apuntando al, al interés individual. Claro. Está bien, uno sabe, hay quienes dicen que supuestamente la suma de intereses individuales redunda en un beneficio colectivo. Yo creo que... Si tiene esta, la voluntad de hacerlo. Si tiene la voluntad de hacerlo. Yo creo que a esta altura, del 2022, 20 de mayo, es una una idea que es bastante... Muy, no diría ya refutada, pero digamos, es muy discutible que se pueda sostener con esa liviandad una, una, una visión tan, tan simplista. Sin embargo, eh, sigue siendo un, un molde en el cual estamos en el cual estamos metidos y nos estamos Totalmente. cada vez más enfrascados en esa en esa búsqueda individual eh, a veces ya ni siquiera para buscar el, el, el beneficio colectivo, sino porque creo que todo el beneficio solo depende de mí esa claro. exacerbación del, del individualismo narcisista lo único que encubre y por eso lo, por eso lo, lo tomé a, a Bing Chuyhan, es el miedo y la herida que me produce la, la presencia del otro. ¿no? El miedo y la herida que produce la presencia del otro. Importante. El miedo que produce y la herida que produce la presencia del otro. Es, es este es interesante reconocer que eso sucede a diario, como él dice. Es interesante, interesa interesante por no decir terrible, uh -huh. ¿no? puede decir amargo, doloroso, triste, sí, que veces... te produzca herida la presencia del otro, ¿no? De la edad Claro, pero a veces, a ver, eh, a veces ni siquiera es por una cuestión triste, sino eh, porque tiene que ver con una, una estructura, ¿no? De, de, de, de la sí, psiquis del, del, del ser humano, uh -huh. es decir... Eh, es nuestra, nuestra manera de, de reconocernos también como, como faltantes, como seres que están incompletos. Si fuéramos solo individuos y si creemos que nuestra individualidad lo completa todo, eliminamos el, el mundo alrededor. Entonces aceptar, eh, as, aceptar que estamos heridos, que estamos eh, abiertos, que estamos partidos en nosotros mismos, es también entender que por más de que, nos queramos encerrar ¿no? en, en nuestros pequeños termos mentales <risa> eh, la realidad es, es plural de, de otras personitas que también padecen ¿no? ¿Hasta acá llegamos? Hasta acá llegamos, Marcelo Bueno, gente, como siempre eh, un disparador ¿Usted, eh, digamos, si esto que hablamos le hace mal? ¿Viste como te dicen los padres cuando vas a hacerle una queja a los hijos le hacen una queja <risa> al padre? El padre dice, ah, no quiero hablar de esto porque me hace me haces mal, me estás haciendo mal y no voy a hablar. Imagínate que la sociedad es un súper, un pater, ¿no? El represor y te dice, no quiero hablar de eso, ya te lo dije. No me obligues a que mande unos señores que tienen una chapa que dice policía que te peguen. ¿Entendés? No quiero hablar de eso, pero ya te dije mil veces que no quiero hablar de eso. Eh, nos despedimos con cariño, como siempre, hasta la semana que viene. Eh, que lo pasen bien, viene un fin de semana, disfrútenlo, estén en familia, reconozcan la otredad de por lo menos los integrantes de su familia, seamos cariñosos, seamos empáticos, como se dice hoy en día, y nos vemos. Despedite de tu gente, Lucas. Bueno, nos vemos eh, la próxima semana para una nueva emisión de Filosofía en Construcción. Gracias por el aguante, por llegar hasta acá, por escucharnos por pensar con nosotros y a seguir pensando que hay mucho por preguntarse muy bien, a seguir pensando que hay mucho por preguntarse hasta luego